...hoy presentamos una importante intervención... ...dentro de nuestro casco histórico... ...estamos en el Antiguo Solar del Cine Andalucía... ...en la Cerquía Oriental... ...y bueno, este era un espacio que estaba... Eh, ...absolutamente abandonado... ...es eh, una intervención de 150.000 euros... ...que, está, que estaba eh, presupuestada... ...y que eh, fundamentalmente lo que hace... ...es mejorar todo este espacio público... ...y hacer una magnífica zona de recreo... ...para los cordobeses y las cordobesas... Hemos dicho muchas veces que las intervenciones que hacemos en nuestro casco histórico y nuestro modelo de casco histórico definen también el modelo de ciudad que vamos, y que vamos desarrollando y que queremos tener. Eh, la lucha que tenemos contra la gentrificación, todo lo que tiene que ver con hacer un casco histórico más habitable y muchísimo más... Eh, vivible ...y donde podamos convivir los vecinos y las vecinas... ...hacen fundamental que haya espacios públicos como este... ...que haya espacios de recreo, que haya espacios de deporte... ...y que haya espacios donde los vecinos y las vecinas... ...junto con nuestras familias podamos disfrutar... ...es una intervención donde hay varias zonas deportivas... ...pistas de fútbol sala, de petanca... ...varias zonas de ping-pong... ...hay una zona de recreo, una zona de picnic... ...donde los vecinos y las vecinas y los que nos visitan... ...pueden venir a pasar el, el día... ...hay eh, bastante iluminaria para que también también podamos disfrutar de esta zona por la noche un punto limpio de sadeco que va a mejorar también todo lo que tiene que ver con la contaminación visual porque antes eh, los contenedores estaban fuera se mejora muchísimo la accesibilidad la entrada a este espacio y hay una cuestión urbanísticamente muy importante y es que la zona de la plaza andalucía y de la, de la plaza san eloy perdón y de la calle san eloy pues ya se quedan eh, perfectamente unidas a esta zona y eh, no se quedan allí digamos arrinconadas ...nada dentro de nuestro casco histórico... ...sino que es una zona que se queda muchísimo más amplia... ...donde los vecinos y las vecinas... ...van a poder disfrutar muchísimo más... ...por lo tanto se mejora mucho también... ...el acceso a la zona de la Plaza San Eloy... ...y de la calle San Eloy... ...como digo una intervención importante... ...dentro de nuestro plan especial del casco histórico... ...y que en tres meses... ...ya los vecinos y las vecinas la vamos a poder disfrutar".